Hace más de 60 años que Jesús, el Hijo de Dios, muere cada Viernes Santo en la Junta Auxiliar Ignacio Romero Vargas. Luego de dos años de pandemia, la obra artística El Eterno Redentor, que inició en 1960, regresó a esta comunidad ubicada al occidente de la capital poblana. Antes de que los primeros rayos del sol cayeran sobre la comunidad, los vecinos ya se alistaban para adornar las principales calles con papel picado entre casa y casa, con pétalos morados y blancos, así como tapetes de acerrín coloridos que hacían alusión a la imagen de Cristo. Mientras tanto, en la parroquia La Purísima Concepción, un grupo de 100 personas ya se reunían para iniciar la tradicional procesión. En cuanto a nuestro trabajo nos los ha permitido algunas cosas, este, sí, si no acudimos a la de ahorita, acudimos a la del silencio O acudimos a las celebraciones que se llevan a cabo aquí en nuestra comunidad Desde la familia siempre nosotros hemos tenido, eh, nos inculcaron desde pequeñitas este, Nos inculcaron esa, ese respeto al, a la Semana Santa Y precisamente en estos momentos es cuando nosotros eh, los aprovechamos para, pues, sí, para, para venir a la, a la procesión para... Nosotros lo vemos como la forma de, de que Dios pues, perdone nuestros pecados ...por todo lo que hemos hecho. Este viernes Ignacio Romero Vargas se convirtió en Tierra Santa. Al filo de las 11 horas arrancó la obra... ...dirigida por el cuadro artístico San Pablo de Tarso con las primeras escenas religiosas, que relataron parte de la vida de Jesús. Los vestuarios y maquillaje fueron cuidados hasta el mínimo detalle, con telas de colores, armaduras de latón, plumas y joyas. El escenario, instalado en el campo de la cuetería fue adaptado con un cerro y un lago artificial, así como con utilería que daba alusión a la época. Muy nervioso, muy nervioso, la, la adrenalina está a tope, ¿no? Este, mira, aparte de los ensayos que comenzaron en enero, yo ya venía preparándome de dos, tres meses atrás, por octubre, noviembre, entonces es una preparación muy, muy, muy extensa, muy extensa, sí. El, es el fin, ¿no? Es el fin porque ya es el tercer año con el papel, entonces ya, yo, yo termino mi periodo. De me deja tiempo. muy marcado, me deja muchas enseñanzas, me deja mucho, mucho, mucha satisfacción. Eh, eh, para mi persona, para la familia, de igual forma es, es muy triste, están muy tristes todos porque volvemos a lo mismo ya, es lo último, es lo último. Entonces pues yo tengo fe que, que la dirección se vuelva, se vuelva a fijar en mí ¿no? y si no, pues no, no pasa nada, hay que, hay que seguirle. Con sombrillas, gorras, ropa fresca y cubrebocas, decenas de familias acudieron a presenciar la representación ambientada con juegos mecánicos y puestos ambulantes que rodearon el escenario. Me llamo María Guadalupe Valencia Rodríguez, este, pues yo soy ahora sí de acá de Romero Vargas, Este, pues sí extrañábamos esto más que nada porque pues ya llevan dos años desde que empezó la pandemia, no había nada de este. Ahora sí de que se hiciera ahorita la pasión de Cristo. Ahorita hay poca, no hay mucha. De hecho no es ahora sí ni la mitad que hay cada año. Ah, mi tío representa al rey Herodes aquí dentro de la obra. Mi tío ya lleva arriba de 30 años participando en esta obra y mis hermanos igual ya llevarán como 10, 15 años igual participando. Ya para ellos sí ya es una tradición, ya es algo bonito para ellos pues más que nada respetar los días que se la pasen bien que vivan en familia vivan en paz vivan tranquilos sí que respeten más que nada los días y las tradiciones que nos representan estos mi tío va a seguir participando de hecho ya para el otro año ya, ya su escena va a ser ya directamente la de cristo ya ahora sí que ya sus años que lleva de experiencia, ya, ya le correspondería salir en ese aspecto. Y por parte de mis, bueno, de mis hijos, ya de la generación pequeña, puede que sí, porque sí les llama la atención, sí les gusta y más que nada, como tenemos familia saliendo, ellos les inculcan todo eso. Difícilmente haya otro lugar en la entidad poblana, en donde el cruces y la Semana Santa, cobren tanta fuerza como en Ignacio Romero Vargas, ya que en palabras del padre de la comunidad, Joaquín es el evento que le da identidad a la Junta Auxiliar. Muy buenas tardes a todos, los saludo, soy el Padre Joaquín y pues sin duda estamos viviendo un momento muy particular en nuestra Junta Auxiliar después de dos años de pandemia, volver a vivir la pasión de nuestro Señor Jesucristo, porque es importante este tipo de celebraciones sin duda, porque revió el don de nuestra fe, pero sobre todo porque nos dan identidad como comunidad, como Junto a Auxiliar. Los tuyos y los padres ¡Te